con un billete de A500 y entonces en eso que se voltea y ya el otro el, al que le dio el de 500 tenía un billete de 50 Hola, eh, bueno, acabamos de cargar gas ahí. A ver, en esa gas que se ve ahí atrás. En Playa del Carmen. Ajá. Y pues querían. La gasolinera este, está en, en la avenida principal y avenida, avenida Constituyentes. Constituyentes y la principal la que llegas. Es en la esquina. En la mera esquina, lo que nos pasó fue que Mau les pagó con uno de a 500. Entonces le estábamos contando que fuimos a la gasolinera y que, este bueno, llegamos y nos atendieron dos. Uno le puso la gas y el otro estaba según limpiándolo, ¿no? este Y haciéndole la plática a Mao. Y en eso, pues ya para pagar, este Mao les pagó a otro con un billete de A500. Y entonces, en eso que se voltea y ya el otro, el, al que le dio el de 500 tenía un billete de 50. No el de 500 pesos Y le dijo, son 370 O algo así, ¿no? Y este, como diciendo Pues son 370, faltan 320, ¿no? En los 50 Y le dice Mau Luego luego le cayó el 20 le dice, no, te di uno de a 500 Ah, sí, por eso Este, no tiene los 20 Para darte el cambio, no sé qué Entonces lo que suponemos es que querían darle baje con este con el billete de 500 uh -huh. Digo, vienes distraído, también te hacen la plática este No ponen mucha atención Y la verdad es de que sí pueden llegar a, a bailarte lo, bueno, el dinero que les diste Entonces, para que tengan mucho cuidado Y sobre todo porque saben identificar quiénes son turistas Quiénes no son de aquí Porque te empiezan a hacer preguntas y todo Entonces, este para que tengan mucho cuidado